que dice uno vuelve siempre a los viejos sitios en mi amor la vida ese es el significado de Centros Juveniles para mí es el sitio donde hay vida, donde se produce, se genera compartimos, respiramos vida por consiguiente pues vivir es soñar, es bailar es aprender, es compartir, es sentir, es trabajar es respirar y qué mejor esto si lo hacemos de la mano de nuestras supermonitoras, monitores, que más que eso se han convertido en nuestros amigos y desde luego de nuestros compañeros, quienes son con quien más aprendemos día a día. Así que esperamos muy pronto volver a este sitio donde nos da una super acogida, donde amamos ver a esas personas que nos hacen sentir amadas, donde disfrutamos compartir esas superactividades que día a día se le ocurran. Volveremos, mientras tanto os invitamos a seguir formando parte de esta red vía online. Y... Hola, para mí estar en el Centro Juvenil es un sitio de estar tranquila, de desahogarme de todos los problemas que puedo tener pues, en casa o, o en el colegio, desconectar y estar con mis amigos y poder divertirme y pasar un buen rato. Para mí son un gran apoyo porque te lo pasas bien y no piensas en los problemas sino te diviertes. Hola, mi nombre es Rubén, soy uno de los tantos usuarios de los centros juveniles de Madrid. Sí. Y, bueno, para mí un centro juvenil es un centro de recreación para la gente joven. Es un centro donde vas a realizar actividades, como por ejemplo cocinar, como por ejemplo tocar un instrumento, como la guitarra, como por ejemplo eh, jugar algún juego que se inventen. Eh, como puede ser el Mousse o ese tipo de juegos y bueno. Y que gracias por estar siempre con nosotros en todo momento y por compartir su amor con nosotros y que sepáis que las estamos mucho de menos y que estamos mucho de menos del Centro Juvenil también. Os esperamos verlas pronto y las queremos un montón. Me llamó mucho la atención los cursos y tener no. un lugar donde no. conocer a más personas ya que al llegar aquí un nuevo país, no, no tenía ni amigos, era muy difícil. No solo se convirtió en un centro de ocio, de conocer personas, sino que se convirtió en una familia, una familia para mí, porque ellos están ahí cuando, cuando yo lo más necesito. Creo que soy afortunada, soy afortunada en... Haberlas conocido y ser parte del grupo de Chandel. Pues mira, para mí los centros juveniles es un sitio donde aprendemos cosas, donde conocemos amigos nuevos... Bueno, los, los centros juveniles para mí son lo son todos porque yo tampoco puedo respirar, porque me falta ir a mi centro juvenil, pero... Eh, se hacen cosas divertidas, actividades divertidas, conocemos a gente nueva... Entonces, lo son todo y ya está... Pues conocer a gente nueva. Eh... Bueno, para mí, ¿qué son los centros juveniles? Son centros para pasarla bien guay. Como decimos en mi país, Colombia, bien bacano. Y conocerás gente muy guay. Los centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid. Ha supuesto para nosotros y nosotras um, un espacio de, de encuentro en, para compartir vivencias, experiencias desde, desde el ocio y lo personal. Es decir. Eh, agradecer por supuesto a las profesionales tremendas que tiene cada centro y que gracias a ello es, es posible sacar adelante eh, una multitud de propuestas de una manera mm, bastante espectacular. Lo claro, pasamos bien con ellos y tal y cual y las monitoras son excelentes, o sea que un beso para todos.